¡Hey! Muy buenas monstruitos hoy estoy en un nuevo vídeo y estamos de nuevo en la bruja de Blair o de Blair wizard y nos quedamos por aquí por donde el puente estaba roto, ¿vale? os lo voy a enseñar por si os, os perdisteis el capítulo anterior, ¿vale? que estuvimos eh, haciendo un directo y nos quedamos justamente aquí, ¿vale? o sea, teníamos que volver al campamento y a ver cómo volvemos ahora, ¿vale? El Cherry nos está llamando. A ver. Vale. Eh, nos estaba avisando de que hay como una especie de demonio o algo por el bosque o un bicho. Y eso fue lo que nos atacó en el episodio anterior, ¿vale? Teníamos que volver hasta el campamento... Que no me acuerdo ahora por dónde teníamos que ir, pero bueno, vamos a ir bordeando toda esta selva. Y nada chicos, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Un saludito para todos los nuevos suscriptores que estáis por aquí, por el, por el canal. Y de verdad que si queréis apoyarme de verdad, eh, dadme, dejadme un buen like vale en el vídeo para poder traeros más contenido y que vea yo que os gusta. Pues a ver si encontramos el campamento este de la otra vez. Tenemos que ir con cuidado porque hay como una especie de bicho eh, por aquí por el bosque que ya nos atacó en otra ocasión. Y estoy jugando eh, justamente después de Semana Santa, ¿vale? Esta semana no he podido traeros vídeos. A ver, quiere que vaya para allá, ¿eh? Esta semana no he podido... Es que me... Perdona que me haya quedado callada porque es que me pone un poco en tensión esto, ¿vale? Eh, el perro quiere que vayamos hacia aquí, ok. Vale. Es nuestro guía, ¿eh? eh no, nos podemos separar de, de él porque es que es nuestro, nuestro salvaconducto, por así decirlo. Vale, hemos encontrado una camioneta que no tiene muy buena pinta... Y parece bastante antigua. El juego tiene bastante referencia al, a la película de la bruja de Blair, ¿vale? No sé si la habéis visto, pero... Creo que voy a tirar por aquí. El perro tiene miedo, ¿eh? No sé si eso es buena señal. Que no es buena señal, por supuesto. A ver, voy a llamar... ¿Estoy escuchando una rama que, que está rompiéndose? Vale, el cherry de momento es nada, ¿no? Vale, le vamos a ordenar que, que esté viniendo con nosotros, pero vamos a ir hacia esta zona que estoy viendo ahí algo Así que en el coche no nos hemos encontrado nada, ¿eh? Como ya estaba diciendo, el, el juego tiene bastante referencia al, a la, la película porque se supone que está inspirado en la película de la bruja de Blair ¿Vale? Y si no os acordáis, eh, si no habéis visto la película, eh, aparece un árbol parecido a este. ¿Vale? Esto tiene muy mala pinta. Esto parece como sangre, ¿no? Esto es como un bicho. No sé, no me, no me quiero arrimar ahí mucho, ¿eh? Vale, el, el... Creo que está por aquí el bicho, ¿eh? Nos vamos a ir hacia, hacia la luz. Hacia la luz. Porque es que viene, ¿eh? Gente, siempre que podáis ir hacia la luz o venir hacia la luz, ¿eh? Porque si no, ataca el bicho. Está por ahí, ¿eh? Mira, mira, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está. La habéis visto, ¿verdad? Nada, nada, nada, nada. Vale, vale, vale. Nos quedamos aquí... ¿En la entrada? Nos quedamos por aquí en la entrada porque... Tenemos más posibilidades de sobrevivir. Nada, eh, Otro golpe más y, y me mata, ¿eh? Es que no lo veo, gente Vale, parece que lo hemos ahuyentado Vale, vale, vale Ahí, ahí La, la luz le, le hace daño Nada, al final no ha no terminado matando Ay. Vámonos otra vez hacia... Hacia aquí, no Hacia, hacia la zona tenemos que guiarnos del perro, ¿eh? Tenemos que guiarnos muchísimo del perro para pa saber. Otra vez, ya ya me ha atacado una vez, ¿eh? Vale, está por aquí, por esta zona. ¿eh? Mierda, tío. Es que me, me quiero venir hacia, hacia aquí, porque es, digamos, el único sitio donde estoy más, más seguro. Ven chicos. Chicos, ven. Está hacia, hacia este lado el, el monstruo, ¿eh? Es que lo tenemos arriba, gente. ¿eh? Mira, mira, mira, mira, mira. Es que el hijo de puta no vea cómo corre. ¿eh? Es que va, va a ya el cabronazo, vamos. Así nos estabilizamos un poco. Se ha metido una pastilla de dopamina. O un, un gramo de coca, por lo menos, porque vamos, que no es normal. Aquí, por así decirlo, es el sitio más seguro donde os podríais meter, ¿eh? Porque en la parte de atrás no tenemos... O sea, no tiene posibilidad de meterse el, el bicho, ¿eh? Es que mira, mira, mira, mira, mira mira, Es que va a topastilla el hijo de puta Nos quiere trincar, ¿eh? Pero como estamos aquí con la luz Mierda, ya, ya me ha pillado otra vez Vale, eh, esto es un, ene un enemigo eh, Difícil, por así decirlo, ¿vale? Es el mismo bicho de antes Tenemos que estar muy pendiente del perro Es que mira, mira, mira, mira, mira. Joder, macho. Es que va a pastillas, Me cago en Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de puta? Tu nación, Braga. Tu prima, Cuesta. No lo veo, ¿eh? No lo veo, No lo veo, no lo veo, no, no lo veo. Estaba detrás mía, tío. Ay, de verdad, ¿eh? Vamos para atrás, vamos para atrás Hacia la zona esta Es que encima me mete un bufo como De... Pero sí si es que no lo veo, de verdad De Dios, que es que no, no lo veo Vale, ahí, ahí lo he pillado, ahí lo he pillado Ahí lo he pillado otra vez Vale, ahí otra vez lo he pillado. Vale, ¿ya, ya se ha relajado? ¿Se ha relajado el, el, el colega? Perfecto. no han dado como una especie de... De nota, me parece. O carta, no sé. O hemos guardado la partida. Es que me ha salido como una anotación... Estas son las pistas que encontramos en el episodio anterior, si no las visteis os recomiendo que lo ve veáis. Vale, Este es el dibujo del niño que encontramos, que son como los árboles estos satánicos. Y ahora la verdad que no tengo mucha idea de dónde vamos a leer esto. Lenin, el arcarde... Vale, esto es lo que hicimos en el, en el episodio anterior, ¿vale? No son notas nuevas ni mucho menos. Eh... Los peligros. Vale, tenemos otra cinta... Las vamos. Vamos a ver. Esto es como. Digamos lo que aparece, ¿no? El... Es que no, no estoy viendo nada. O sea, esto es como la grabación de mi muerte, ¿no? Vale. La rastro de pica de, de pan y, y la pista. Y esta es la del cochecito de juguete, ¿no? Que ya lo encontramos en el episodio anterior. Ok, pues esto estaría ya entonces. Parece que ya se ha relajado el, el bicho. Y ahora no sé muy bien para dónde tengo que ir. Porque como es de noche, le voy a decir al perro que, que busque. A ver dónde quiere que vayamos. Porque la combinación de esto... No tengo nada aquí, ¿verdad? Para pa poder... Se supone que aquí tengo una cosa para interactuar. Pero claro, no me sé la combinación ni mucho menos. Porque no tengo... No he encontrado nada así para poder... Estoy probando a ver si se escucha un sonido distinto. Pero no, no, verdad no tiene mucha pinta Vale Yo supongo que esto vendremos en un futuro Lo de El perro de momento quiere que nos quedemos por aquí Porque es que no No sé, no No nos dice nada y yo creo que si salimos otra vez Nos va a aparecer otra, otra vez El bicho poco de miedo ¿eh? no es de reconocer porque mira eso es como una especie de raíz aquí que está brotando y el coche de policía es que está ahí y, y no, no hemos encontrado nada ¿eh? es de donde venimos ahora mismo ¿eh? vale yo supongo que tiene que hacerse como de día no sé, vamos a indicarle al perro a ver que busque ya que hemos encontrado otra zona a ver si no nos encontramos otra vez el bicho, por favor estoy escuchando cosas por ahí por el, por el bosque ¿eh? vamos a decirle ¿Qué? al perro que, que busque No me, no me da la opción de ahora. Busca. Y no he no encontrado nada, vale. Ah, no, mira, esta es la camioneta del sheriff. Pero creo que, que en esta camioneta no hemos estado, ¿verdad? O sea la camioneta ha cambiado, vale. Vamos a ver si encontramos otra. Nada, el Cherry por lo que se ve no no, no contesta. Pero me está saliendo aquí la opción de, de llamar. No, no me deja. Vale, como habéis visto hace un momentito estaba la camioneta hecha mierda, ¿no? Pues ahora eh, parece, que, parece que está otra vez nueva. Por lo que esto va cambiando aquí un montón. Vamos a alejarnos un momento de aquí. Y vamos, porque es que muchas veces el juego se, como se buguea. Y aquí es se supone... Sí, Your car. Come on, talk to me. Ah. Vale, vamos a llamar al, al número 3. Di la luz. Ok. Vamos a cambiar de cadena. Uh, Bueno, pues vamos a hacerle caso. A ver si me deja... Está, su... Está cerrado, ¿ok? Ay, mira, he encontrado el... Eh, Buster. He encontrado la llave. Perfecto. Uf. Buenas por Dios. Vale. Pues vamos a abrir la puerta. Y... esto ahora. A ver, lo... aquí tengo algo que vamos a leer. Eh, la carta de fusible está bajo el volante para indicar la posición problema, por favor. Vale, un hueco, eh, transformador, asesor En el 20 sería... Ok, no tiene batería. Y esto es lo mismo, ¿no? Eh, otra cosa. Vale, eh, 18 del 8 de 2020. Eh, la oficina de Wilson recibió una notificación por parte de Adam informando sobre la desaparición de Tom. Según su testimonio, hace dos semanas que eh, Makinon dejó la... Vale, esto es como, digamos, otras desapariciones, ¿vale? Que han ocurrido durante todo el suceso este. Eh, la búsqueda inicial no se arrojó resultado, ¿vale? No, no lo encontraron. Y después, en el 15, un vecino de Makinon eh, asegura que solicita la visita por... ¿Vale? Pues... Esto sería como otra carta de otro desaparecido, ¿vale? Que ya la hemos encontrado también. Creo que hay que bajarse del coche. Y no me hace mucha gracia el tener que bajarse del coche. Por el hecho de... De que me puede venir un bicho. ¿Esto qué es? ¿A un tronco, vale, vale, vale. ¡Uy, por Dios! Pero más que me lo indican aquí, ¿eh? Ya verá que me, que me viene alguien por detrás ahora ¿eh? y me, me revienta. ¿Tiene miedo el perro? Esto es una rueda, ¿eh? Creo que es hacia ahí. Pero es que no me fío de, de ahí tampoco Vale, aquí ya no tengo que hacer más nada, ¿verdad? Ok, la radio Vale, eh, esa es la bruja, creo yo. Estoy probando a ver si hay otra emisora. Vale, la caja de fusible está debajo del volante, para indicar un posible pro problema, vale. Okay. Vale, este sería, los faros serían en el hueco 7. Eh, después... Uy, tú, tú verás la radio. Eh, transformadores, sensor de rotación de volante... Ese sería en el 10, ¿vale? O sea, en el 1. Después, módulo de control de mano. En el 6, que tendríamos? Encendedor. El encendedor a mí me da igual ahora mismo, eh, porque eso es el mechero del coche. A luz de posición derecha. Vale, esto sería en el 4, ¿verdad? Vale, el 9 que tenemos, los faros Unidad de control de radio, ok Eso sería en el 8 Para tener la radio Y en el 9, vale eh... O sea, tendríamos que tener los 9, El 9 está bien Y vamos a cambiar este A ver si así podemos intentar conducir el coche No, no ha funcionado. ¿eh? Eh, no sé si.. Ah, vale. que tiene como un amperio, vale. Ok, pues entonces aquí Irían 20. Que no me he fijado, ¿vale? En el.. En los transformadores iría el 15. ¿Vale? Tiene una numeración, chicos, si os dais cuenta por el ladito. Tiene como una especie de, de numeración, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta. Entonces, en el 1 estarían 15, en el 10, en el 2 estarían. Ok. Parece que funciona. Eh, Se acaba de hacer de día. Vale, vamos a aprovechar que desde de día ahora. Que se supone que se investiga mucho mejor. ¿Vale? Y creo que en el coche ya no tengo nada más que, que hacer, ¿no? Vale, vamos. ¿El perro dónde le eche ese maíz? Ah, vale, vale, vale. Quiere que, que vayamos hacia allí, ok. Pues nada, vamos a bajar hasta esa, esta zona. Vale, ahora que es de día vamos a aprovechar lo máximo posible para avanzar en la historia. Vale, se me está guardando la partida. ¿eh? Y creo que tengo un mensaje... Creo que tengo mensajes de... O sea, los mensajes que aparecen... La pizzería, la pizzería, veterinario... Vale, nada. En el teléfono no tenemos... Ah, no. Vale, sí. Acabo de verlo. Vale, los mensajes. De Jess. Ok. Llámame cuando puedas. Adiós. Vale. Eh, de todas formas, solo llamaba para... Oh, no. sé por No sé por qué. En realidad, he pensado eh, mucho en nosotros últimamente. Vale. Esto será como nuestros novios... ¿Me estás evitando o sigues por el bosque? De todas formas, solo llamaba. Vale, el mismo mensaje se supone, ¿no? Vamos a intentar llamarla. Creo que tenemos hasta juego, ¿eh? Vale. Vamos a llamar a Jess, a ver si nos lo coge. About the missing kid i've joined the search I, i'm out in the woods right now bullets with me oh wow okay i hope you know what you're doing yeah i hope so too so any luck with the search not much so far but hey these bullets happy we're out of the house. Vale, estoy chupando, estaba, estaba echando por ahí un vistazo, más que nada, porque estaba el perro ahí detenido. Y no sé si es que quiere que busque ahí algo. No tiene pinta, ¿verdad? Yo creo que es, que es por aquí, por el camino este. Hay que seguir al perro, ¿eh? Venga. La linterna ahora sí que me la voy a quitar Más que nada, porque si no No hace falta tenerla Vale, esto nada Bueno, me la voy a quedar en la mano, no pasa nada Que no sé cómo se quita ahora Así sí, si por si por la mosca Viene otra vez el bicho, ya la tengo en la mano, ¿vale? Vale pues supongo que tendremos que bajar por aquí Efectivamente, ¿vale? Pues bueno, chicos El juego de momento no es que esté pegando mucho susto Solamente El bicho este que nos aparece por la noche Pero ya estoy viendo que es un poco por culero Porque es que va Un poco Zumbado, ¿vale? vale Nos vamos a acercar ahí un momento Porque creo que el perro quiere que miremos algo No tiene pinta, ¿verdad? Es que estaba mirando hacia aquí, el perro Y era donde, donde se ha ido el perro ahora Se me está otra vez desnublando la vista. ¿Qué pasa? No me, no me hace la ración del perro. ¿eh? No sé dónde se ha ido ahora mismo. ¿eh? Vale, está conmigo, está conmigo. Perfecto. Vale. Si estaba aquí conmigo, lo acabo de ver. ¿Dónde está? Ah, vale, que está aquí detrás. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a seguir a ver qué nos encontramos. De momento no es que ya os estoy diciendo, ya no está pegando mucho susto el juego. Pero está entretenido, la verdad. Está entretenido en el sentido de que estamos... ¿Dónde está el perro del demonio? Vale. A ver, Busca. Quieto es eh, acariciar... Lo vamos a acariciar para que tenga más confianza con nosotros. ¿Vale? Porque si lo tratáis bien al perro, se supone que, que os hace mejor compañía. Y trae mejores cosas, ¿vale? Por lo que vamos a ir buscando algunas cosillas. Creo que estoy por la misma zona del principio. Y el perro, pues, como estáis viendo, quiere que sigamos hacia esta zona. Sí, sí, se está guardando la partida, vamos bien. Vale, aquí hay algo. Hay pisada, ¿eh? Vale. Vale. Nos guardamos el paquete de tabaco. Ya encontramos otro paquete en el episodio anterior. Como es de día, yo supongo que... Vale. A ver, este se supone que es el sheriff, creo yo. Vale, vamos a, a mirar el sheriff con el que estamos hablando. ¿eh? Como estáis viendo, la cabeza la tiene cortada. Así vamos a terminar nosotros sí, si y no, salimos de este bosque. Vale, y se supone que ya lo he. Me puedo acercar más ¿eh? y, y ve ahí bien el, al bicho. Pero se supone que ya no tengo más interacción. ¿Sí? Aneta. Vale, esta es otra más de las desaparecidas. Como estáis viendo, el tío pues llevaba pala y de todo. No sé, el que se ha ocultado aquí como, como sea. Vale. El perro... Voy a enchufarme otra vez la linterna. Porque me siento más segura con la linterna, ¿vale? Ya que se está haciendo otra vez de noche. Y creo... Dime... A ver. Ven para acá. Ven. Vale, tenemos otra cinta, gente. Seguramente sea del policía. Hay otra huella, ¿eh? intentando para el vídeo pero no tiene mucha pinta de que encontremos nada verdad vale estoy viendo las huellas vale es que hay como huellas de de perro también no del nuestro no qué guay tío que las huellas se queden por ahí guarda ok Pues dejando ahí el cuerpo del sheriff Vamos a seguir por este caminito de aquí Que yo supongo que Que no encontraremos algo Vale, nada Vale Mira, aquí hay una especie de casa Que esta tiene pinta de ser Como la casa Esto no sé lo que es Otra talla de madera De otra mujer, vale ¿Y esto qué es? A ver, vamos a leerlo eh, Primer cargo contra el acusado eh, contravenir el artículo 52. En los estados generales de Carolina del Norte falta de respeto a ofender al... Vale, esto se supone que son como mmm, notas, ¿no? De, de alguien que vivía aquí. Tiene pinta, ¿no? Bueno, alguien que vivía aquí o ha, o ha venido por aquí. Porque aquí tiene pinta de que esto lleva ya más años destruido. Vale, el perro. Vale, el perro quiere que vayamos hacia aquí. Perfecto. Ahí se ha, se ha ralentizado un poquito el juego. Vale. Aquí tiene pinta de que va a venir un bicho, ¿eh? Lo siento si se está ralentizando un poco el juego, pero es que es del propio juego, ¿no? es que está un poco mal optimizado, como ya lo sabéis. Y aquí hay algo ¿eh? Un casco de, de guerra Ah, vale, que tengo que, que correr yo vale, vale, vale, vale Me están disparando, eh Vale, vale, vale, vale. Me estoy volviendo todo loco porque esto se supone que son como guerras de hace. Vale. Se supone que el, la bruja es la que nos está haciendo ver todo esto, ¿vale? Justo donde me he metido, de verdad. Oh, vale. Esto digamos como la madriguera de la, de la bruja, ¿eh? Pues bueno, chicos, yo creo que lo podemos dejar ir dejando ya por aquí. Ahora que hemos entrado en la madriguera. Así que nada, un saludito para todos vosotros. Eh, que habéis llegado nuevos, los que estáis por aquí. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando. Y hasta la próxima.